y nada, allí tendríamos la casa la verdad es que probablemente ni siquiera pueda pasar por ahí porque hay una valla hola muy buenas a todos, Hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno eh, hemos venido a escalar esta mañana y ya hemos terminado, lo que sí pues vamos a visitar unas ruinas que son bastante, bueno, se ven desde la carretera siempre que paso por aquí por Madrid y algún día la verdad es que quería acercarme, hay sitios bastante chulos eh, tanto para escalar como para explorar Pretendemos llegar justo ahí a esa esquina Que hay ahí una especie de casa, ¿vale? Pues eso, es una, una especie de mansión Que ya está en ruinas Y vamos a ver si llegamos hasta allí El objetivo es llegar a esa casa de enfrente, ¿vale? Eh, digo yo que no estará vigilada Porque no tiene nada ya Ya se llevaron todo Y mira qué pistas Se ven ahí las cuatro torres un poquito la carima es un poco difícil de distinguir eh, yo creo que voy a tajar un poquito y voy a ver si llego hasta allí porque probablemente haya un caminito, incluso una carretera porque a ver cómo llegas a casa si no y nada, allí tendríamos la casa Entre que no desayuno, llevo bueno, desayuno pero poquito, ¿no? Porque a lo mejor muy pronto a las 7 o así, a las 7 de la mañana y luego entre... Bueno, bebo si... llevo sin beber agua desde hace bastante, por eso las dos desde que salí de casa y con el sol que pega, la verdad es que <ríe> todo se junta y, y se de cansadete. Bueno, pues ahí ya se ve un poquito del de tejadillo. Estamos bastante cerca. Son unas ruinas bastante ruinosas y yo creo que ya adentro no tiene nada. La verdad es que está chulo, ¿eh? está bastante chulo pero desde aquí cerca. He encontrado un reportaje sobre el palacio del Canto del Pico, que iré sumando a la visita en las ruinas para que tengáis algo de contexto. El palacio le fue regalado a Franco por el conde de las Almenas en agradecimiento por su victoria sobre el comunismo internacional, según dice el acta de cesión. El palacio está unido al Monte del Pardo y al Palacio del Pardo donde vivía Franco por una carretera privada de 7 kilómetros a la que estaba prohibido el acceso a cualquier persona y a cualquier vehículo. Mira, está todo lleno de alambres de espino y todas esas cosas, para que no entrara nadie, no me extraña. Iba a entrar por aquí, pero parece que imposible. parece que hoy ya haya nadie en la casa Es raro Aunque bueno, es bastante de día Pero vamos a respetar todo lo que podamos, ¿vale? Bueno, a lo mejor después subimos por aquí, tiene unos pedazos de escaleras El suelo es bastante, yo creo que aquí es bastante sólido Aunque bueno, no sé si alguien ha metido la pata ahí Y bueno, más o menos, esta es la casita No voy a pasar por aquí porque no parece muy seguro, pero bueno, ahí bueno, es el retrato. Un buen marco de puerta. Y claro, esto tiene que costar bastante eh, arreglarlo. Así que, como también forma parte de la historia, pues no lo han derrumbado. Además, que hace bastante bonito. Lo que pasa es que, bueno, algún día habrá algún accidente y alguien como yo que entre. Mira qué plazo de vistas. Y mira qué bonito los techos. Es una lástima que no se puedan restaurar. Porque está muy guay. Así de madera tallada. Es una lástima que se quede así. Probablemente esto sería un baño o algo de eso. Porque es bastante pequeño. Y no sé. O a lo mejor era un sitio secreto. Vamos a ver si podemos pasar por aquí. Con cuidado. Es pues que son pasillos enormes, ¿sabes? Es solo pasillo es toda mi casa. Ahí tenemos un segundo piso. La verdad es que es enorme. Esto probablemente sea otro baño, yo creo, por cómo se ve. Y porque tiene baldosas en las paredes. O una cocina, no sé, quién sabe. Este pasillo me da muy mal rollo porque no veo el suelo. Así que se puede venir abajo en cualquier momento. Probablemente esta puerta tuviera un cristal o algo. Pero ya no lo tiene. Vale. Y por aquí ya hemos venido, sí. Por aquí hemos venido. Bueno, mira que es que no me había dado cuenta de esto. Franco acudía casi diariamente a escuchar misa a esta capilla. En ella oficiaba su capellán. O, oh, si el capellán no podía acudir a Torlodones, era llamado el párroco de Torlodones que venía y oficiaba misa en esta capilla. Está bastante guay. Vamos primero por abajo, a ver si es que está abierto. Y luego vamos para arriba. Esto está cerrado. Ah, pues está, pues está abierto. Curiosamente, esto está abierto. No me lo esperaba, la verdad. Esta es la escalera que da acceso al primer piso. El político español Antonio Maura movió en esta escalera. Estaba un día con el conde de las Almenas al que había venido a visitar, como era su costumbre, y cayó, parece ser que por un infarto, por las escaleras y quedó tendido justo aquí. ¿Y ¿Esto qué es? ¿Esto daba vueltas o algo? No sé. Y estamos en la primera planta o el sótano, por decirlo de alguna manera. Yo creo que este es el suelo un poco más estable, que no me da tanto miedo andar. Y aquí tienes otra puertecita. Casi que me voy a hacer los planos de la casa. El coche de Franco, que traía Franco desde El Pardo, entraba por este pasillo y quedaba justo aquí. Le esperaba el cuerpo de guardia, que estaba situado en esa puerta que vemos allí, y Franco se bajaba y subía las escaleras para acceder al palacio. Luego, posteriormente, el coche, el vehículo, llegaba hasta el fondo donde había un sistema giratorio que permitía al coche dar la vuelta rápidamente sin tener que salir a la calle. El coche quedaba preparado por si Franco tenía que salir rápidamente del palacio para dirigirse al pardo o incluso, eh, dicen que como eran unos años difíciles, pues si tenía que salir huyendo. El edificio se construyó con elementos decorativos traídos de varias provincias españolas. Llegaron ventanales góticos de Cataluña, sillería de un castillo murciano, puertas de las salesas reales de Madrid, una columna del patio de la Infanta de Zaragoza o el claustro del monasterio cisterciense de Simat de Valdigna, en Valencia. Aquí para venir a Halloween la verdad es que no está nada mal, ¿eh? que es esto, probablemente un mecanismo no, o a lo mejor puede ser un reloj todo. no sé, no idea, pero es un mecanismo bastante curioso, está bastante bonito y está digamos que también se ha la puerta principal de abajo porque es medio pedazo de puerta cuando vendéis sitios como estos lo que tenéis que hacer es dejarlo como estaba, ¿vale? esto está bastante ya, ruinosa. entonces bueno, da un poquillo igual, pero primero tenéis que ir con mucho cuidado no piensas donde no estéis seguros, porque estos andamios ya no están como antes y muchos son de madera, como veis aquí. Y luego también muy importante que lo dejéis como estaba, que no llevéis nada y que no rompáis nada. El palacio fue utilizado en la Guerra Civil como puesto de mando del general Miaja durante la batalla de Brunetti, pues desde sus miradores se veía la zona de guerra. Fue también residencia temporal para Indalecio Prieto. Muerto Franco, su familia vendió la finca y el palacio en 1988 a un inversor. Esto es un balconcillo. Mirad qué vistas tenemos. Es, que es increíble, ¿sabes? Porque por, por detrás ves todo Madrid y por aquí ves solo montaña. ¿sabes? No hay ninguna casa que, que llegue hasta aquí. Es impresionante. Esto ya es campo. Ahí hay una... Otra casita. Pero también está abandonada. Es una mansión que está abandonada también. Vamos a ver si nos podemos asomar a ese balcón que hay ahí enfrente. Tenemos aquí unas escaleras también enormes. Con mucho cuidado. Quien haya jugado a Buscaminas, esto es más o menos parecido, porque si pisas en la baldosa incorrecta, te vas para abajo. Desde que compraron la finca, los dueños han intentado convertir el palacio en un hotel de lujo. Pero sus intentos se han perdido en la máquina burocrática del Ayuntamiento de Torredones y la Comunidad de Madrid. A pesar de la vigilancia, se han producido numerosos robos e incluso un incendio en el mismo palacio. Me despido, espero que disfrutéis las vistas.